Buenos días equipo, llevamos muchas semanas siguiendo a Olga Velero Fonte quien supuestamente se va a encontrar con Yuri, el famoso traficante de joyas y obras de arte y todas estas semanas no ha hecho nada extraño, sin embargo hoy hemos detectado que ha hecho algún movimiento extraño, la hemos seguido desde su domicilio hasta hasta aquí, hasta casa de sus padres, donde suele venir muy frecuentemente Y Muchas vueltas con el vehículo, ha hecho paradas extrañas, así que sospechamos que hoy puede haber alguna cosilla. Así que os invito a que me acompañéis, soy Menorca y soy detective privado. Es una calle bastante desierta, entonces eh, vamos a ir por la acera de enfrente y, y vamos a aprovechar que hay coches para ocultarnos detrás de ellos. Buen equipo durante el camino se está haciendo muchas paradas para hablar por teléfono, sobre todo en las esquinas. Y esto puede ser una contravigilancia. Eh, vamos a tomar eh, distancia y a tener mucha precaución porque es muy importante que no nos detecte. Estamos muy cerca. Hemos detectado, entre varias cosas extrañas, que lleva un libro en la mano, teniendo un bolso. ¿Podría ser algún tipo de señal para que alguien lo viese de lejos? Bueno, hemos parado en un semáforo y como hace esquina nos vamos a parar aquí en la esquina y nos vamos a tapar un poquito y cuando se ponga en verde ya seguimos detrás de ella. Vale, ahora estamos en una avenida muy grande, entonces eh, no podemos ponernos de ninguna acera de enfrente. En este caso hay que ir por la misma acera, pero a una distancia muy prudencial. Si hay árboles, como es este caso, pues podemos ir ocultándonos detrás de ellos. Acaba de hacer algo muy raro. Eh, ha entrado como en una especie de descampado detrás de un parque y se ha sentado en, en un bordillo, se ha puesto a leer un libro teniendo el, el, el parque con los bancos al lado. Mm, algo muy raro, algo va a pasar. lo habéis visto, acaba de sacar algo y lo ha metido en los matorrales algo blanco nos vamos a tener que acercar luego a ver lo que es Vale, eh, acaba de salir del parquecillo y, y, y vamos a ver cuál es el siguiente paso que da, pero sin alejarnos mucho de este punto porque ha introducido un objeto en los matorrales y alguien tiene que venir a recogerlo y me la juego a que va a ser Yuri. si lo habéis visto, pero acaba de hacer una marca en cruz, en una farola. Esto es lo que llamamos buzón muerto. Es decir, eh, ella ha dejado un objeto en un lugar y deja una marca en un sitio visible para que alguien eh, que pase por aquí vea que el buzón está cargado y pase a recoger el, el objeto que ha dejado. Eh, Olga ya se está marchando, vamos a dejarla ir y ahora lo importante es el buzón y ver quién viene a recogerlo a ver si tenemos suerte y es Yuri